Y los... <risa> se haciendo eh, se solidarias Ah, mira que sí, interesante. No hay... En 1800 en 1800. a la cagaste. Vamos a, pasar a pasar. cargando. ¿A pasar? Sí, no No, Ok. No, sí, sí, acá nos movemos. Sí, <risa> la cámara. Y acá, el cuerpito. ¿Qué tal amigos? ¿Le puedo disparar así como que.? No estés odiando. <ríe> la... No estés odiando. Y si me alejo, y. Le... No, este no. Y le. No estés odiando. A ver, habla con ellos. No tengo. Ah, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me <ríe> oh, estoy olvidando... mi. mi. mi happy ¿Y en la cola de tu madre. El otro no sé, el otro tiene cáncer. ¿Ahora te fuiste? Te olvidaste a matar a los cuerpos, boludo, la cagaste. Yo hago lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Ahora vamos a hacer Minecraft, vamos a jugar a Minecraft. <risa> Necesito un hacha. Dos mil años más tarde. O no es oh, este árbol es de piedra, no, no se puede cortar ¿Quién me mira? Un ¿Quién me mira, negro? Un creeper Un creeper entró en Mirá, mi casa anda el puente, eh. En mi casa entró el creeper el creeper son? Vamos a ir al puente ¿Qué hace? vos, negro? Algo me asusté Hola, ¿qué tal? Chao, nos reímos Not that way cowboy ¿Son guacanos? Cowboy tu madre Bueno nos vamos al otro lado No estés odiando, get this over with ¿Por qué habla mitad de español y mitad de inglés? Get it over with you Spanglish hablan Dale apurate Y además me dijo siempre que hay que seguir la pista, Porque siempre juega el criminal case ¿Ves? Y acá se puede hacer así Y no hay nada, perfecto, vamos no, todavía, me encanta Eh, así Avanzar Oh, le estaba pegando al otro botón de mí Avanzar Y esto es así vos, vos, tenés que, vos tenés que enseñarme a mí de respeto Y esto es así es. Toc, toc ¿Hay alguien en casa? No, boludo, tenés que suicidarte y meterte un palo en el culo Toc, toc hay alguien en no, no, no, no Ya no. basta, No, hay varios Qué Te odio Mira Uh, creo que la rompí Vas a agarrar todas las balas Uy No recargué Creo que acá voy a pegarme un palo ¿Te moriste? Dale, recarga boludo. Dale, no te voy a ir a la parte te va, negro. Eh, chico. ¡Estás Dale. ¿Por qué si es un Diablo, Los diablos? ¿Quiénes son? Sal del coche ahora. Venga rápido, tío. Sal del macho, pingón. ¡Hola, boy! ¡Te amo! Sí, vos, mirá. Para recoger. Eh, a ver.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 Oh, mira, dos camiones al mismo tiempo. Uh, creo que se hicieron bols <tose> <tose> Así, y lo guardamos, obviamente. obviamente. Ay, no. Y ya que lo guardamos, y ya que lo guardamos, una vez es que lo guardamos. Y tú ya lo guardamos. Una vez que lo guardamos, tenemos que venir por acá y seguir la línea, obviamente. Mira, tenemos que matar el cuervo, ya que este de comer la granada. Ah, este explota, ¿no? Sí. Dos mil años más tarde. ¡Toma! ¡Lo bajé! ¡Se murió! Oh. ¡Se murió el ojo de vos, boludo! ¡Ayudar! ¿Qué pasa si lo mato? No, mentira, Matalo. no hay que ser malo. ¡Mátalo! ¡Fuerte, <ríe> rico. Le estás ayudando la patita. ¡La putita! hay que ser malos. Matalo. Tiene que ser malo con el perro. <risa> ok, vamos a avanzar. Che, te vas a quedar una trampa, eh. Yo, trampa, ¿qué sí, vos? Che, tenés uno muy la celular. ¡A my my ¡A uh, creo que me acabo de perder mucha vida. Bueno, me tienes que seguirlo en tu estómago. Ah, mirá, la escopeta. no escopeta. <risa> Inventario. Yo ya aprendí las cosas. ¿Y, ¿Qué te pasa que soy, sí, eh? Entonces haces así. Ahora. Madre mía, uh, puto uh, uh. Moriten, culero No es que no hay nadie, boludo Ay, Cheto, Romana, por esto Hola, señora Bueno, a ver, okay, comprobala Esto es Vamos a comprobar esto Hola, cangrejo amigo vivo? Eh, Le di la caja, por Mil pesos que okay, vamos a Mira. comprobar Es una caja de madera No me digas, en serio <risa> Ah, acá. ¡Pajero! ¡Guarda! Che, ya te vas a sacar sin mal, boludo. No. se Marido. Ahí marido. no hay nadie, Ahí nadie. Justo Dale, entra, boludo. Rápido que me haces Vale, este. Acá. No, nadie. Nadie, boludo, sí. Ya. Ah, hola, papi. Tu papi. Diego! tú así, mira. Ni para la ventana, dale. Suma mala pinta negra. Entonces así, mira. Por acá, en la vuelta. Gracias. Uy, ah, negro. Dale, patale, patale. No, no, no, yo quiero, yo quiero disparar. Ah, toma. Voy a un más gracioso que te dispara Pero yo soy negro. Y los negros. Vamos a hacer un pequeño corte, porque tenemos que avanzar un poquito. Así esta parte no se les hace tan aburrida. Vamos a pasar una, una parte un poquito más avanzada. Van a, ustedes van a decir, ay, no jugaron, van a pasar de. Pa no, no, no, sí, vamos a jugar. Solo que no vamos a grabar porque porque no te claro porque somos trolitos venidos no eh, salí y bueno y vamos a pasar a una parte una parte como cuadrada. ¿hasta cuánto vamos a jugar? ¿cuántas horas vamos a estar jugando esta pasada? y 24 horas y bueno, así que no vamos falle, a hacer una mini no pausa vamos a hacer una mini pausa y vamos a llegar a esa parte ok chao oh, la motosierra Jason. No, el laterface. No, el laterface si no, se me ocupa el sonido. ¿Se murió que pelotudo? ¡No, bueno. no, Además, al subir con edición eh, eh, se corta rápido, o sea, se sube rápido, perdón. No, no, Vamos a ver qué está edición. no, no, no, no. <risa> mm. Yo mi compu, sí. me estoy jalando a Puruto este juego. No, pero en torno se eh. falta, no pesa tanto. ¿Eh? No pesa tanto este juego. Eh. Son Cuatro 4 Ok, acá estamos en la partecita donde una roca nos persigue Ahora me hice una en el Ahora Ahora, me dijiste que las lucecitas había que dispararlas Ole, toma esta es una espinela y ah, esta es. Este es tu nombre, tu espínola, sucede en espínola y ¿qué hace murciélago bueno puedes cortar con el cuchillo a la mitad de murciélago eh, no te pongas encima una espinela bueno, te una antorcha para antorchas ya hay otra mira después de... Iba... Uy, ahí le tenía apuntada la No Entonces pongo con el oh. pelotudo de Adriel Muchas gracias Guarda que te van a la lanzar antorcha, boludo ¿A dónde? Ahí, con el visón ese Ok, primero me vengo a dejar un cachito No hay trampas, eh ¡Al backbar! ¡Al backbar! Uh, ¿Dónde está ese? Ese, Acá, pero mostrá tu antorcha, hijo de tu madre ¡Mostrala! ¡Mostrala! Es la trampa, la trampa no, esa la a ya sé, ya la vi, la vi, la akbar! la vi, la, la vi, a, Sim, Mantén, no, ¿No la vi, <rocking out> no, sí. la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, No vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, esta trampa ya está no usada también bien, corre, corre, corre Ya lanzá Abrir No, corta lo que abrir Rápido Ahí está Ahí, tres Bueno, cargar. Cerrar. sabes que eso empleo muy bien con con un... con un, con un... con un... con una partida y Con muchas cosas y Con muchas cosas y con mucho, y con mucho dinero y mira, la guardé justo donde tenía. Oh, Me lastimé un poquito. Soy muy tonto. No, Acá está eh, una ceja. Luis, eh, cera de antorchas. Antorcha, cera de velas. Mira. Hola, ¿qué tal, señor Luis? Todos vamos a matar. Mari, dale, paseo, paseo, dale, paseo, <tose> oh. Un poco brusco, ¿no crees? Interesante, ¿lo puedo saltear? Sí, bueno <risa> Fin del capítulo 1-1 Bueno, acá está el Brian Acá conmigo, aquí adelante ¿Qué hay que hacer después de hacer el video, Brian? Eh, jugar Sí, también eso, ¿qué cosa? A mí. LOL ¡Ah! Bueno, no olvides darle like, darle dislike, comentar, insultar, denunciar.